Hola Primines, hola familia, bueno ya se acerca la Navidad y este video es muy especial. En este video les, les mostraremos cómo es que elaboramos nuestro Belén Latinol. El primer paso Primines es desempacar todas nuestras figuritas. Recordarán que el año anterior las dejamos envueltas en papel periódico. Ahora las sacaremos una a una y veremos con qué es lo que contamos para nuestro nacimiento. Bueno, aquí están lo, las figuritas que tenemos para nuestro Belén. Procederemos ahora a cortar el papel y hacer la superficie... Ahora sí, empezaremos a diseñar nuestra obra maestra. el la casa de María José, una vaquita, un pastor. Recuerden hacerlo eh, todo que esté bien seguro. Para eso es necesario la cinta o fiso, como normalmente le dicen aquí en España. Yo la tenía por aquí debajo, la hemos encontrado y vamos a proceder a encintar. <risa> bueno, primero pues, ya ha oscurecido un poquito, pero hemos avanzado bastante. Vamos a mostrarles ahora cómo va quedando. Nos faltaría algunos detalles, colocarle las luces y... y una vez colocada la estrellita primos pues ya tenemos nuestro Belén una feliz navidad por si no los veo los mejores deseos desde el fondo de nuestro corazón para ustedes, para sus familias y gracias por vernos y lo mejor siempre si no puedo desearles pues desde ya a todos una feliz navidad y espero hacer algo para año nuevo cositas para los primos chao cuídense, felices fiestas Thank you.